Hola, buenas tardes. Eh, muchas gracias. Eh, ahora vamos a hablar de un tema distinto a, la, a las redes, al, al bajo nivel, eh, sobre DNS, que es una también de las preocupaciones del grupo LACNOC. Sabemos que siempre la culpa es del DNS, entonces, <ríe> si no es MTU, es DNS. Entonces, es importante que conozcan Bien, de esta tecnología. Bueno, yo trabajo en NIC Chile, la, el registro que administra el punto CL. Eh, pero lo que les quiero contar aquí es algo que es del protocolo mucho más global. Partimos con DNSSEC. ¿Cuántos de aquí conocen DNSSEC? ¿De qué se trata? Perfecto. Podemos hacer rápido entonces esta pequeña introducción. Eh, DNSSEC es una extensión que se le hizo al DNS normal que permite agregarle autenticidad, integridad y negación auténtica a las respuestas que entrega el DNS. Entonces, como todos saben, el DNS es uno de los protocolos más antiguos que en funcionamiento en Internet. Y en un comienzo no tenía nada de esto. Lo que se hace es agregarle al DNS normal el tema de firmas, llaves, criptografía asimétrica y eh, negación segura y delegación segura. Eh, básicamente eso, se, se agrega nuevo registro al DNS que permiten hacer esto y uno como administrador tiene que firmar sus zonas y la gente que tiene resolvers tiene que validar esas firmas y así estar seguro de que las respuestas son las correctas. ¿En qué estamos con DNSSEC? Algo que es muy importante porque hay bastante crítica, es una tecnología que también tarda mucho en, en, en desplegarse, o sea, desde que se inventó hasta, hasta que se firmó la raíz del DNS, pasaron muchos años, tu, hubo que esperar que ocurrieran algunos desastres con, con abusos del DNS para que se empezara a tomar más en serio. Actualmente, desde el punto de vista de la firma de zonas, este es un, un, un mapa que prepara, prepara a la gente de Internet Society, donde en el en verde oscuro, es lo importante es donde está la parte más fuerte de, de la firma en, a nivel de los STLD como vemos está bastante bien desplegado hay di, distintos tonos la, el, el celeste que se ve en muy pocos países ahí de Europa eh, es una tecnología que, que es la que yo les voy a presentar ahora la automatización del de registro DS acá vemos un poco más amplio la, la región de Latinoamérica eh, del punto de vista de la validación, que es la otra parte de DNSSEC, de, de hay una, una estadísticas que prepara la gente de APENIC, con un sistema de, media, de medición que es bastante ingenioso. Tiene estos números que son bastante, suponemos que son bastante eh, certeros y cercanos a, a la realidad. Ahí vemos que BR tiene más del 50% de sus resolvers validando con DNSSEC. Hay otros países que están más, más abajo, pero... Acá tenemos un, una demostración con una curva que indica cómo esto se ha mantenido lento, pero ascendiendo. Eh, esto acá se demuestra que un, cerca de un 40% a nivel mundial uno, uno esperaría que, el, que existiera validación de NSSEC. Acá siempre ocurre el tema del, del huevo a la gallina, o sea, la gente que tiene zonas no quiere firmarlas porque dice que nadie está validando. Y la gente que valida, no quiere, que maneja Resolver, no quiere validar porque dice que nadie firma. Pero esto de romper un poco esa inercia y demostrarle que esto eh, llegó para quedarse. Es, es parte de las buenas prácticas básicas que uno esperaría para mantener un DNS. Ahora, en, en el estado actual del, del, del software que, que permite firmar, estamos bastante bien. Eh, yo he presentado charlas de DNSSEC eh, en esto, en LACNIC, anteriormente en LACNOG. Y mm, hace unos años atrás, uno, claro, uno pudiera esperar de que esto estaba demasiado inmaduro y que había que hacer muchas cosas a mano, pero el, el software open source principalmente y hosting externo ha avanzado bastante y mm, tenemos todo muy automatizado. Hay servicios donde tú eh, compras un nombre de dominio y activas con un solo clic que funcione todo, que funcione el DNS, que se firme, etc. Eh, otro, otro tema importante son las rotaciones, porque lo que ocurría mucho en un comienzo era que la gente comenzaba a firmar y todo funcionaba bien y bonito, pero olvidaban que al agregar DNS sec se agrega eh, el concepto de, de tiempo, el concepto temporal al DNS, y entonces uno tiene que ir manteniendo y refrescando las firmas en forma continua, eh, antiguamente el DNS uno podía dejarlo abandonado por, por años sin tocarlo ahora es un servicio que no, no es complejo de manejar pero sí hay que tenerlo en, en cuenta y, y considerarlo en los monitoreos como cualquier otro servicio moderno también el cambio de, alg de algoritmos eh, al utilizar criptografía por supuesto que todas estas técnicas uno después de cierto tiempo tiene que ir renovándolas porque como sabemos hay ataques y hay mejoras matemáticas o de, de, de procesamiento que hacen eh, que, que se vayan op, eh, eh, se hagan obsoletos algoritmos muy antiguos. Entonces también, esto es mucho menos frecuente, estamos hablando de cambio de algoritmo, ocurrirán cada tres años o algo así, eh, pero ya existe el soporte para ir haciéndolo automáticamente, y como les decía, son instrucciones que uno agrega en el archivo de configuración de su servidor DNS, donde uno le dice cambia de algoritmo y se preocupa de todo el timing y de hacerlo cuando corresponda. No hay que ser experto. Sin embargo, después de, de, de haber dicho todo lo, lo bien que está DNSSEC y cómo, cómo nos encontramos ahora después de todo este tiempo, existe un único punto donde hay algo que, que es manual y que causa problemas para el, para el despliegue que es el paso de eh, entregar el registro de ese al padre. Eh, cuando yo firmo con DNSSEC mis propias zonas, eh, es un proceso que yo hago internamente, o sea, genero eh, las llaves, firmo la zona y, y la publico en, en el DNS. Sin embargo, eso no va a funcionar hasta que mi padre certifique que la llave que yo estoy utilizando para firmar es la correcta. Y eso, eso se hace con un registro que se llama DS, Delegation Signer, que lo publica el padre certificando que el hijo está firmado con DNSSEC. Al certificarlo también indica cuál es la llave correcta. Esto es así porque el, el tema de, de en criptografía simétrica, el tema de la distribución de llaves es, es complejo. Eh, la gente por ejemplo, del web, del PKI en el web, lo soluciona utilizando las autoridades certificadoras, como todos saben. En el DNS se decidió seguir otro camino y es aprovechando la misma eh, jerarquía del DNS que eh, permite que la raíz del DNS tenga una llave que todos debemos confiar ciegamente porque es la llave del, de la raíz. Y de ahí en adelante, eh, el, el propio DNS va siendo la... Delegaciones seguras, como se llama, eh, armar una cadena de confianza que permite que cada hijo y subhijo a su vez vaya, pueda certificar su llave correcta. En, en un comienzo eh, se definió que el, el, el envío del DS al padre se iba a hacer por fuera del DNS. En el fondo, yo cuando compro un dominio, se lo compro a un registrar o a un revendedor con quien yo tengo mi relación de confianza y donde defino mis NS para cuáles van a ser los servidores de nombre y ahí yo también podría indicarle cuál es mi DS. Era importante hacerlo por fuera del DNS porque eso le da más robustez y, y evita de que existan de vulneraciones o puntos únicos de falla dentro del DNS. Entonces esto certifica por el, por el lado de que hay una capa de seguridad extra. Sin embargo, eh, esto ocasiona problemas Operativo. Y ahí siempre ocurre este tema del equilibrio de qué tan seguro queremos, queremos ser versus qué tan eh, usables somos. Entonces, en un comienzo se consideró, y, y la apuesta era que m, podría ser, eh, operativamente hablando, podría ser eh, correcto hacerlo este, de esta forma, pero rápidamente uno, eh, nos dimos cuenta que ocasionaba problemas en el despliegue. Estamos hablando, por ejemplo, de gente o operadores que tienen cientos o quizás miles de nombres de dominio, y no es práctico, por supuesto, hacerlo manualmente. Em, cada registrar y registro lo hace distinto, tampoco hay, una, hay, hay, hay algo estándar. Entonces, hay algunos que en su página web, yo entro como cliente y tengo que poner el registro de ese, pegarlo ahí. Hay otros que tienen distintos eh, campos donde yo tengo que seleccionar algoritmos uno a uno a mano. Eh, muy pocos dan una interfaz de, con, con una API que permita automatización. Además, un cliente final eh, que compra un dominio y luego contrata un hosting, es muy difícil que el hosting le diga ahora toma este DS y entrégaselo a tu registrar, porque el cliente no va a saber qué hacer, se va a equivocar en pegarlo, etc. Entonces, ese es el gran problema, que no se podía automatizar, y acá les traigo la buena noticia que ya es posible, hay una técnica para hacerlo, y que esperamos que ya están los primeros, las primeras eh, implementaciones funcionando, y esperamos que, que pronto, en, en un año o un par de años, esto esté andando en forma más global. La solución que se encontró, eh, bueno, eh, una de las soluciones que fue estandarizada en IRF, es utilizar un registro nuevo, que se llama CDS. Child DS, o sea, es el, el DS normalmente lo publica el hijo, o sea, perdón, el padre. Ahora hay un DS que es del hijo. Se llama CDS, está, como les contaba, estandarizado hace algunos años. Lo publica el hijo y el padre lo escanea y lo copia. Aquí les voy a mostrar un diagrama de cómo funciona. Supongamos que tenemos a el dominio noc.lat que quiere firmar y su padre es .lat, por supuesto. .lat está en verde porque está firmado con DNSSEC. Noc .lat no, está en gris. Como les contaba antes, la gente de Noc .lat tiene su propio, eh, tiene su, el, el, el, puede hacer en forma independiente todo el despliegue de, de DNSSEC, generar llaves, que son las DNSKI, las firmas y los registros negativos en el SEC. Pero en algún momento... Él, él, no va, él no va a funcionar. Incluso aunque publique su zona firmada, eh, un validador no es capaz de validarlo y va a entregar respuestas eh, en plano, sin DNSSEC. Sin, sin Lo que falta aquí es que LAT, con, a, a través de un registro DS, certifique que de ese DNSSEC es el correcto. Y es aquí donde la automatización ocurre porque el mismo NOC.LAT puede publicar en su zona un registro CDS que el padre, en forma periódica, ahí a, a, por política propia, puede ser una vez al día o, o como lo, lo decida, estaría escaneando a todos sus hijos, cuando encuentra un hijo que tiene un registro CDS, lo copia y lo publica como DS propio. Y en ese caso ya tenemos que no puntular, está completamente validado. Eh, por supuesto hay que tener cuidados especiales, eh, esto fue pensado originalmente para los rollovers, para las rotaciones de llaves. El hijo publica una llave, pero las buenas prácticas dicen que luego de algún tiempo tiene que eh, crear una nueva, cambiarla. Y eso es lo que se llama una rotación. Entonces, manualmente también significaba que el, el hijo, aunque estuviera firmado, tenía que ir al padre a su re registrar y poner la nueva llave y decirle que la antigua ya no, no servía. El CDS permite que todo eso se haga automático y gracias a que ya originalmente venía firmado con DNSSEC puede certificar que el CDS es el correcto. Eh, pero bueno, esto es lo que le estaba contando, pensado originalmente en rollovers pero también se puede hacer para partir desde cero. Eh, el, el gran problema a partir desde cero es que el hijo no está firmado entonces uno podría decir que alguien pudiera inyectarme un CDS falso pero eh, hay, hay distintos registros que tienen distintas políticas que pueden de decidir, por ejemplo, esperar eh, cinco días o una semana eh, para asegurarse de que el registro se mantiene en el hijo eh, inalterable y de esa forma evitar de que alguien esté inyectando de, de, eh, un registro falso. Hay algunos que deciden, por ejemplo, usar TCP para esa consulta porque de esa forma están evitando alguna vulnerabilidad de, de UDP y asegurar que todo funciona. Otros deciden hacerlo desde, desde distintos puntos de Internet para asegurar que, que no haya algún secuestro en el camino. Pero también hay una técnica que es muy ingeniosa que se inventó el año pasado, me parece, que permite que acelerar este, este proceso mediante el, el, el servicio que da hosting de DNS utilice sus propios name servers para certificar que el CDS es el correcto. Eso está eh, recién en discusión en IDF, así que está eh, demasiado en pañales ahora, pero sin embargo, por ejemplo, nosotros en .cl que esperamos, ya tenemos la implementación de CDS lista, nosotros escaneamos a nuestros hijos. Eh, vamos a partir también con esta técnica de bootstrapping desde el comienzo. Y es una técnica que es apoyada por los grandes, por ejemplo, Cloudflare y Google lo están utilizando. Ahora, ¿cómo está el estado de esta técnica? Está soportado automáticamente de nuevo en DNS autoritativos, en Bind y Canot, que son dos de los más grandes que existen ahora. Y se espera que pronto estén todos. Lo que hacen esta, estos, estos servicios es que cuando tú firmas tu zona, automáticamente publican el CDS, esperando que eh, tu padre lo, lo obtenga. Eh, como les contaba, en hosting de DNS externos también está disponible, ya actualmente, en, por ejemplo en Cloudflare, en Google Domains, tú con un botón dices, quiero firmar mi zona, automáticamente se crean las llaves, se firma, se publica, y además el registro CDS se, se publica también esperando que el padre lo, lo obtenga. Ah, no sé si antes lo, lo vieron en... Ah, allá abajo está, en, en, el, en el mapa no se notaba mucho, pero .cr lo tiene actualmente funcionando en Costa Rica. Ellos escanean a sus hijos y publican el DS. En .cl, como les decía, está en marcha blanca. Eh, aún no se hace automático el, la publicación del DS, pero se viene pronto los próximos meses. Eh, la gente de .se, que han sido pioneros también en DNSSEC, lo están utilizando desde hace tiempo, y ellos manejan también varios otros eh, TLDs que, que son más pequeños que el punto .C. Y eh, muy importante para LACNIC, también la gente de RIPE para los reversos, le, lo están utilizando. Los que firman sus reversos, sus direcciones IP, eh, van, a, van a poder eh, utilizarlo para los rollovers, en forma automática. Me parece que ellos no... La, la primera vez tiene que ser manual, utilizando la interfaz web del, de manejo. Eh, bueno, alguna, eh, quería poner algún ejemplo de configuración, pero es, es demasiado simple. Es solamente una línea. En Bind es absolutamente automático, utilizando DNSSEC Policy, que es la forma moderna y recomendada de, de firmar con DNSSEC. Eh, Bind también se preocupa de temas de timing, entonces cuando ustedes firman, no van a ver inmediatamente el CDS, porque hay, hay que esperar ciertos plazos y momentos en que es seguro publicarlo, y Bind se preocupa de eso en forma automática. En CANOT es una línea de configuración donde uno agrega eh, de qué forma lo, lo quiere utilizar, pero como ven es muy simple. Quería mostrar casos de, de punto cl especialmente como nosotros estamos haciendo el, el, el escaneo con, eh, a diario. Y, y nos llevamos la sorpresa, que uno piensa que esto es demasiado avanzado, que, que no, lo, no lo van a estar utilizando, pero nuestra sorpresa fue que al escanear buscando CDS nos encontramos con el triple de cantidad de dominios que están firmando que los que actualmente envían el, el DS utilizando la interfaz web de, de nick Chile. Entonces el beneficio inmediato. Nosotros cuando comencemos esto y lo lancemos, vamos a ver explosivamente cómo aumenta la cantidad de dominios. Acá, acá les quería mostrar un poco de números, que es lo que, lo que les decía. En, en .cl hay aproximadamente unos 600 nombres de dominios, están firmados, es, es poquísimo, eh, pero es una constante en varios registros de países. Y eh, registros que publican CDS, o sea, perdón dominios.cl que publican CDS son más de 1500. Entonces, claramente el beneficio de, es una técnica que está ahí a la espera de que esto eh, explote. En la mayor parte, por supuesto, hay, hay algunos que lo hacen experimentalmente, pero la mayor parte son de estos servicios de DNS externo que lo, lo habilitaron. Y eso es todo. Eh, como conclusión, al fin, DNSSEC full automatizado. Yo he conversado con algunos operadores que le encantaría hacerlo, pero siempre tienen este tope de cómo automatizarlo a full y, y, y olvidarse del tema y ya por fin está la técnica y esperemos que pronto se empiece a adoptar en los distintos TLDs y registros Eso es todo Muchas gracias Muy bien, muchísimas gracias Hugo Tenemos ahora unos minutitos para alguna pregunta eh, a ver si ¿hay alguna pregunta disponible en la sala para Hugo también estamos chequeando de manera virtual. Si alguno de ustedes ha compartido en el botón de QA. Ahí está, tenemos la pregunta aquí en la sala. Eh, soy Rodrigo de BTL. Eh, tengo una pregunta necesariamente por el tema de entrega de llaves. En el caso de, por ejemplo, de Bolivia, tendría que nick.go crear su llave maestra para empezar a trabajar en este esquema, ¿no? Así es. Si no no se puede hacer claro es privado era la duda. Sí Ahí. exactamente claro eh, Dnssec utiliza la la misma delegación de padre a hijo del DNS. entonces para que ustedes tengan Dnssec necesitan que su padre en este caso bo firme eh, su zona antes Exacto. perfecto gracias de nada y, y nosotros como comunidad eh, podemos eh, de alguna forma ejercer esta demanda o presión de alguna forma para, para que los padres lo, lo realicen. Muchas veces también ocurre esto, que, que un padre no, no, no se atreve o no, no se apure a firmar porque piensa que nadie lo necesita, pero siempre hay dominios que son críticos, a veces incluso más críticos que el, que el propio Nick. Muchísimas gracias, Hugo. Tenemos una, una pregunta más. Hola, Hugo, Nicolás Antoñero. Muchas gracias por la por la presentación, muy interesante. Es el, el, el eslabón que falta, digamos, para DNSSEC. Consulta. En, en, si entiendo bien, en el caso de, de Nick Chile, es, estarían usando el, el CDS, tanto para rollover como para el caso inicial, digamos. Así es. El rollover, entiendo que es bastante simple la certificación, digamos, porque la autenticación, porque lo firmás con la, con la firma antigua antes que caduque, y nada. Es Perfecto. un... Una forma fácil de mantener la confianza. ¿Qué, qué, en el caso de que sea la primera vez que alguien esté firmando, ¿toman alguna medida particular para asegurarse de que no de que alguien no está haciendo, por ejemplo, sabiendo que van a empezar a usar eso, va a hacer un ataque ahí, tratar de, claro. de generar de CDS por todos lados y hacer un destrozo, digamos? Sí, sí. gracias por la pregunta. Sí, eh, claro, eh. Nosotros tenemos escritas las políticas que, que, y, y cada registro, por ejemplo, la gente de .se también tiene muy claro cómo, cuáles son las políticas para permitir activar DNSSEC desde cero. Y en nuestro caso nosotros utilizamos, como les contaba, TCP, exigimos que se mantenga por cinco días en todos los NS, eh, tanto por ipv 4 como ipv 6 y, y eso es todo, claro. Y con eso esperamos evitar eh, secuestro de cualquier tipo. Otra cosa muy importante es que, al, por ejemplo, al exigir tcp estamos de alguna forma siendo un poco más estrictos en, en la calidad del DNS en general. O sea, eh, actualmente en, en .cl nosotros no, no, no, no hacemos una exigencia muy grande de la, en la operación de los, de los dominios de los hijos, pero esto queremos aprovechar además de mejorar la, la sanidad de la zona de internet en general. Ah, perdón, y otra cosa, y además la técnica que te decía del, del, que contaba del bootstrapping permite que eso sea eh, automático, no, no esperar estos cinco días, eso es una presentación un poco más larga, más complejo, pero en el fondo si yo inscribo un dominio digamos ejemplo.cl que tengo los ns.proveedor.cl NS ese ns.proveedor.cl, ese nombre puede en su zona firmar un, una certificación que el CDS es el correcto. Y eso, al estar validado, permite que sea acelerar el proceso. Pero una técnica más avanzada que va a tomar un poco más de tiempo. Muchísimas gracias, Hugo. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿No? La sala, ¿no? manera virtual no registramos ninguna. Bueno, lo vamos a despedir. Entonces, Hugo, salgado con gracias. nosotros. Muchísimas gracias, Hugo. Clarísima tu explicación.